vaya pelos que me tiene este viento. Bueno, eh, como comentaba, eh, em, voy a publicar un nuevo post en el blog, que va sobre el edificio este de aquí atrás. Y bueno, como estaba por aquí, pues he eh, pensado que además de contar eh, que sobre el edificio en el blog, pues que podía ser una buenísima idea y que lo contara también a través de un vídeo en directo en Facebook, que yo creo que va a quedar muchísimo más claro. Así que a ver si el viento me deja, porque hace un viento. nada voy a dar la vuelta a la cámara y os voy a contar cosas bueno bueno el mar además tenemos dos mares un mar aquí otro mar aquí esto es la manga del mar menor entonces pues eh, evidentemente la exposición al medio ambiente de estos edificios pues es bastante bastante importante y bueno pues este es uno de los edificios de los que os voy a hablar creo que va a ser más, más eh, fácil mostraros la problemática que tiene el edificio y luego ya os cuento qué es lo que ha sucedido, mirad, en este edificio pero detrás, ahora, ahora iré para allá, eh, tienen esta misma configuración, como veis son un edificio con muchísimos balcones que son en punta, veis todo, todo, todo esto está lleno de balcones, todos estos es pequeños balcones. bueno pues en, en aquel edificio ya como os digo, un balcón de la quinta planta cayó. ¡pac! Eh, se partió por la zona de la conexión con el forjado y entonces ¿qué ocurrió? que cayó sobre el anterior, el anterior, el anterior y así fueron cayendo hasta cinco plantas de, de balcones. ¿Qué ocurre? Pues eso eh, se repara y ya está, pero claro, eso alerta de que algo pasa en el edificio, que hay algunos puntos con problemas en, en la estructura del unión y eso provoca que se tenga que hacer una actuación pues de este tamaño y por el otro lado eh, hay más todavía. De hecho, eh, según me he comentaba un compañero, perdona, no me acuerdo el, del, del nombre, en Instagram, que es el que ha hecho la certificación de todos estos andamios, eh, pues creo que me decía que habían eh, 2.600 metros cuadrados de andamios y 14 andamios eh, monomástil, de estos eh, con cremallera. Nada, ¿Cuál es la principal problemática? Bueno, la principal problemática del, solar para, eh, de, del edificio es que eh, si fuera un edificio que fuera largo y ancho y fuera planito pues bueno pues tenemos un andamio corrido y, y bueno pues ya estaría resuelto pero en este caso no en este caso tenemos muchos entrantes y salientes entrantes y salientes entrantes y salientes en mucha altura con muchos balcones con muchísima longitud de, de actuación entonces claro eso hace que la cantidad de andamios a montar pues sea muchísima más porque claro no hay que montar un andamio solo en este sentido sino que tenemos que montar andamio en este sentido para este lateral de los balcones y en este sentido para este lateral de los balcones con, la, con más sin rigue que en este lateral de aquí, pues en algunos puntos no se puede montar un andamio eh, un andamio europeo, un andamio multidireccional, pues porque no cabe. Bueno, ellos sabrán por qué lo han hecho, pero si lo han hecho así, será porque no, no era posible. Entonces, vamos a ver si os por aquí. A ver, vamos para allá. Bien. Eh... Yo, es lo que se pretende hacer. Yo lo estoy viendo y estoy Esto no, no, es ninguna obra fina ni nada. Cuando ocurrió, al sitio. Lo primero que se hizo fue, evidentemente, apuntalar. A ver, si se puede ver por aquí. Aquí, ¿veis? Están todos estos balcones que aquí en este sitio habíamos empezado la actuación. Pues están apuntalados para qué? Pues para que no, para que no sufran riesgos de que, de que se pueda caer, porque como no se sabe todavía bien apuntaron, los del otro lado se, se volvieron a reponer lo que eran los balcones y después, más adelante, pues entiendo que después de un estudio bastante exhaustivo, pues se tomó la decisión de hacer una actuación integral en todo el edificio. Y bueno, es pues, una, una actuación que como veis tiene una envergadura bastante, bastante importante. Voy a darle la vuelta porque por el otro lado puedo acceder bastante mejor, os puedo enseñar... Eh, más de cerca y bueno mientras tanto mientras me voy para allá os comentaré que este vídeo eh, va relacionado con, con un post que acabo de publicar en el blog en enriqueagari.com barra blog que tenéis el enlace además en el en el título del, del vídeo este y, y bueno pues ahí lo cuento con fotos y con los vídeos que publiqué en instagram hace un tiempo porque esto pasó en marzo del año pasado y bueno pues por si queréis profundizar un poquito más luego este vídeo también lo colgaré evidentemente en el canal de youtube y lo colgaré también eh, lo colgaré también en el propio post. Bien, mirad, estos balcones aquí, a ver, este, este, este, este, este y este, son los balcones que se cayeron en su momento, ¿vale? En el post tenéis las fotos. Este falló en este punto, en el punto de conexión con el pilar que viene por aquí y además con el agravante de que estos todos estos balcones pues tienen un peso muerto aquí en la punta, por lo tanto el vuelo pues tenía un peso en punta que, que yo creo que agravaba. Y además, yo creo que esto no lo sé seguro, que este que este este punto se había pensado para poner eh, los equipos exteriores de aire acondicionado, con lo cual todavía cargábamos más en, pun, en, en punta este pequeño voladito Bien, bueno, pues entonces este balcón se cayó. ¡clac, clac, y fue cayendo como un dominó y este lo sujetó todo, este fue un valiente y no llegó a caer, pero lo sujetó todo y entonces pues nada, eh, se repararon, como veis ya están repuestos los, los los balcones y ahora se está realizando la, la actuación a ver, os voy contando porque aquí hay algunos puntos que sí que están picados como veis estas zonas, estas zonas ya están reparadas, ya están colocados los morteros de reparación, estas zonas también pero hay otras zonas que son las que las que os quiero enseñar Pues que todavía están trabajando en ellas Y que están reparándolos Vamos allá, a ver un momentito Aquí estamos, por ejemplo, en esta zona ¿Veis? En esta zona eh, Espero que se vea bien Ahí Como veis, se ha picado Todo este hormigón para dejar al descubierto Todos los armados, para ver en qué estado se encuentran O sea A ver, aquí Ahí se ha reparado la conexión de esta de esta viga de borde con, con la conexión con los pilares y se ha descarnado todo, mirad, todos, todos, todos, ¿veis? Están todos los balcones, están picados. Bueno, pues eso se ha hecho con todo esto, a ver, que me parece que he dejado el zoom puesto sí, un momentito, a ver si consigo, ah, ahora eso se está haciendo con todos estos balcones, imaginaros qué cantidad de todos estos Todo, todo, todo. y por el otro lado también y el otro edificio también o sea que... vale, ahí, ahí se ve perfectamente cómo han dejado al de descubierto todos los hierros que bueno, pues esos hierros lo que pasa es que los tienen que dejar al de descubierto por completo dándoles la vuelta a todo lo que es el armado para poder hacer eh, para que no quede ningún punto de oxidación para poder aplicarle alrededor de todo el perímetro del hierro, tienen que aplicarle un pero eh, de reparación y, y bueno seguramente también una imprimación eh, pasivadora para evitar que la oxidación que se haya tapado todo pues siga actuando en eh, muchas ocasiones yo, yo creo que en esta ocasión se ha hecho así eh, la imprimación pasivadora pues sea sea es un componente más del propio monteo de reparación pero no lo sé esto no lo no dice hay algunos puntos en los que todavía no se ha reparado o sea, todavía no se ha picado completamente pero sí que están eh, picándolos para, para inspeccionarlos pero vamos, mí que esto cayendo por completo. Eh, bueno como veis a ver vamos a ver si podemos acercar un poquito mirad esta parte se ve un poquito más claro mirad los pilares como los han picado y además han picado toda la parte de los estribos para dejar de descubierto todo, todo el acero a ver, aquí, aquí se ve perfectamente. a ver si me puedo apoyar así vale lo veis nos ha picado todo los estribos y todo para dar la vuelta a todo este elemento que veis aquí, ese elemento que veis aquí rojo, yo exactamente, mmm, no sé lo que es, pero yo apostaría a que es eh, algún tipo de testigo, algún tipo de fisurómetro, algún tipo de elemento que se colocó en su momento para, eh, pues para poder monitorizar el movimiento de los balcones. ¿Vale? Como veis, llega hasta arriba. Todo estos, todas estas cosas son sus posiciones que hago yo desde aquí, desde abajo, desde, desde el otro lado de la valla esta. Vale, estoy estoy fuera de la hora como os digo no es una hora mía pero si oye si eres el que está llevando esto sabes algún otro dato más pues eh, estaría encantado de que nos lo pudieras contar y te invito al blog o al vídeo al podcast o lo que sea para que nos lo cuentes porque es, es bastante interesante es una actuación de una envergadura ya bastante gallera. Como veis aquí también en este canal todo de reparación en todo el perímetro de los de los armados porque hay sol, esta zona ya se ha reparado, veis, aquí, a ver, a ver dónde aparece el hielo. aquí, esa zona ya se ha reparado, se ha reparado esa zona de pilar, se ha reparado eso, eso ya estuvo picado en su momento y luego se rellenó con se, rellenó con, bueno, se, se, se cubrió con portero de preparación. Tengo que comentaros que todas estas reparaciones que se hacen en el estudio, pues eh, tienen que ejecutarse según la une 1504, que es la que describimos pues, el tipo de mortero, según el, según el ambiente, según el, la patología que se encuentra. Es muy importante el, el trabajar con, con las indicaciones que se dan en esta, en esta normativa, en la une 1504 que por cierto voy a reivindicar que deberían ser gratuitas porque nos pega unos clavazos inmensos y, y ya que se tiene que trabajar con ellas pues oye que menos que que fueran públicas no digo yo pero bueno eso ya es otra historia mirad aquí tenemos una punta de los balcones que están está picada parcialmente a ver si puedo verla aquí está picada parcialmente en esta zona a ver, a ver en esta zona de la izquierda se ve el ladrillo y en esta zona de la derecha ya sea, se está picando lo que es el monocapa anterior. Y bueno, eh, creo que no me dejo nada más. De todas maneras, eh, con este vídeo pues quería enseñar la envergadura de la, de la obra. Estos balcones todavía no se han trabajado sobre ellos. La verdad es que no sé por qué es. No sé si es que han investigado y no están tan dañados. O si eh, todavía están esperando a montarse Desde luego sí que, tienen, sí que tienen zonas picadas, como podéis ver aquí. ¿ves? Ese, ese pilar está picado arriba se ha picado también ligeramente el canto o sea que entiendo que sí que se, se va sobre ellos sobre todo uno de los puntos más conflictivos de, donde considero que, que, se, que se tiene que estar trabajando es en estos puntos de aquí en, a ver si lo consigo en ese punto de aquí que es la conexión del de vuelo con el pilar y con el forjador que le viene por dentro Así que bueno, pues, ¿no? esto es lo que os quería contar. Espero que os, resulte... a ver si puedo el Espero que os resulte interesante el vídeo. Y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta o algo, pues nada, me lo podéis hacer a través de este este vídeo de en, en Facebook, que lo vais a encontrar también a partir de esta noche, supongo que ya lo publicaré en el canal de YouTube. y y también, por supuesto, en el blog, en enricarario.com barra blog, ir allí y encontraréis el artículo completo con fotos y con bastantes más detalles de lo que os he podido contar aquí. Así que nada, hasta la próxima, no olvidéis compartirlo y nos vemos por las redes. Hasta luego.